Miren, estamos aquí el Curu de Prestol RD Group. El, de Gru? el grupo Prestol RD. Eh, nosotros somos los que vamos a tener que Encargados en, en, en, en, en, en, en de <risa> llevarle las risas de ahora en adelante. Somos un grupo y espero que a ustedes les guste lo que viene por ahí. Vamos a darle muchas cosas para que rían, Prestol RD. Doctor Blue. Blue. Y, Blue. Rudy, San. <risa> Ya ustedes saben, pero todo el grupo es por aquí.